Bueno, bueno, bueno, ¿cómo estamos gente? Buenas tardes, ya estamos en nuestra cuenta de Facebook Live. Hoy tenemos un invitado Domingo Chireno de esa República Dominicana. Así que... No se pueden perder esa gran entrevista porque estamos en vivo, en directo, en nuestra cuenta de Facebook Live y también en nuestra radio Renovado por Cristo. Así que hoy, en esta tarde, tenemos una propuesta musical que son para nuestra vida. Yo creo que al final este es el objetivo de ese programa, Tarde Renovado por Cristo, y llevar música, gozo y alabanza con buen testimonio y contenido para edificar su vida. Así que esperemos que sea de bendición porque tenemos el privilegio y el orgullo honor de poder practicar con Domingo Chireno así que vamos a hablar un poco de Domingo Chireno él es de República Dominicana Domingo Chireno de nacionalidad Dominicana sirve al señor desde el año 1994 desde sus inicios siempre tuvo el llamado de la música y el canto ...por lo cual se dedicó a desarrollar su llamado. Comenzó como solista y luego tomó parte del grupo Racing... ...donde pudo iniciar sus experiencias de los estudios de grabación. Lanzando así su primera producción discográfica con este grupo titulado Sin Ti". Así que vamos a esperar que el Domingo Chireno se conecte. Bueno, en el año 2010, donde logró quedar como uno de los finalistas... ...actualmente se está trabajando... En su primera producción discográfica Además es confederador de programa televisivo Siempre joven con Daniel Martínez Así que él también está en el programa Siempre joven con Daniel Martínez Domingo Chireno Vamos a esperarlo Que se conecte Acá en, en Radio Renovada por Cristo Esperándolo, esperándolo ah, Domingo Chireno Que se conecte esta hora porque hoy estamos lunes, lunes. En este lunes. En este lunes acompáñate con Radio Renovada por Cristo. Todos esperando esta hora, esta tarde que se conecte Domingo Chileno. Así que vamos a esperarlo esta hora en esta tarde renovada por Cristo. Vamos a darle paso a la barrita, que la barrita le espera con muchas ganas. Le damos un fuerte aplauso porque el Domingo Chileno ya se va a conectar a esta hora. Ya lo tenemos, ya lo tenemos en vivo, en directo. Pero vamos a recibirlo con un fuerte abrazo esta tarde desde República Dominicana, Domingo Chileno. Esto es Radio por Cristo. Y así lo recibimos con fuerte aplauso y palma. Así que desde República Dominicana. Ahí se va a conectar ahorita Domingo Chileno. Que se conecte, porque le hemos mandado una invitación para que acepte. Acepta la llamada, mi hermano. Acepta lo que te he mandado hoy. Acepta. Agregando. Acepta esto para salir al aire. Otra vez, se ha conectado Domingo, vamos a invitar lo que acepte la invitación para poder conectarnos hasta ahora. ¡Ahí está mi hermano! ¿Qué ¿Qué ¿Cómo estamos gente Aquí estamos, varón aquí estamos. la wow. brega nos ha dado, ¿verdad? Sí, nos ha hecho sufrir bastante esta tarde, ¿verdad? Yo, ya estaba, yo estaba diciendo ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá, señor? Pero acá estamos conectados hasta ahora, mi hermano. Estamos leyendo tu nota que desde el año 1988 A ver, más. No te pongas a sacar cuenta, hermano. No, tranquilo, no te pongas a sacar cuenta baby. Ay, mi hermano, para mí es un privilegio poder tenerte esta tarde acá en, a través de Radio Renovado. Listo. Bueno, disculpa a todos los que están viendo esta hora, que se conectaron en antes, pero siempre hay falla técnica, ¿no? Pero ah, eh, bien. Bien eso, es parte, nada, pero eso ya... es parte de la modernidad, de la tecnología. ¿Qué tal? Sí, mi hermano. Bueno, mi hermano, para no, ¿sabes qué tiempo es sobre esta hora? Vamos a hablar un poco de tu trayectoria musical. Cuéntanos quién, antes de iniciar. Preséntate, ¿Quién es Domingo Chireno y de dónde es, hermano? Para que todo el mundo bueno. sepa. Lo primero que quiero iniciar, hermano, es deseando que el Señor bendiga de una manera poderosa a todos esos hermanos maravillosos del de Perú, que el Señor me ha permitido llegar a esta hora, a sus vidas. Y bien, eh, este es Domingo Chireno, de República Dominicana. Si usted no sabe dónde queda República Dominicana, pues estamos en el Caribe, ahí en una islita pequeñita, dividida en dos países. Pues bien, eh, ese es Domingo Chireno, de República Dominicana, y eh, aquí estamos tratando de hacer algo para la gloria, la gloria del Señor, hermano. Ok, mi hermano. Cuéntanos algo sobre tu testimonio. ¿Qué es lo que Dios hizo por ti, mi hermano? Cuéntanos. Bueno, te cuento que el Señor ha hecho muchas cosas por mí. Desde que, desde que pues, le entregué mi vida al Señor, pues Él ha, ha venido transformando todo aquello que, que yo soñaba, porque desde pequeño pues, yo soñaba con la música, soñaba con, con el canto y todo eso. Entonces, desde que le entregué mi vida al Señor, pues ha venido Él abriéndome puertas, eh, en cada tiempo, en cada tiempo y tiempo, abriendo puertas de una forma o de otra, para que yo esté involucrado en lo que es la música, el canto, y yo le doy muchas gracias a él, porque eso me encanta, o sea, cuando tú haces lo que a ti te gusta, eh, tú te sientes maravillosamente bien, ¿sí o no? Claro, claro. Claro, mi hermano. Es tremendo, ¿verdad? Lo que estás diciendo, ¿no? Porque Dios te utiliza de diferente manera, ¿no? De diferente manera Dios nos utiliza. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu inspiración para escribir canciones, no? Cuéntanos, ¿cómo Dios te utilizó para escribir bueno, canciones? Bueno, <risa> eh, es, eh, tengo dos temas hasta ahora, porque... Estoy iniciando como solista, hace unos añitos de para acá, estoy iniciando como solista porque ya vengo con una trayectoria de estar en un grupo y así sucesivamente. Pero, eh, bueno, ¿qué te digo? La inspiración nos la da el Señor y de, la, de, la, de las vivencias y de la misma palabra que uno siempre está escudriñando la palabra del Señor, pues uno puede sacar... Eh, e inspirarse, eh, escribir alguna canción o algún mensaje y ponerle música a ese mensaje, que es lo que, eh, para definirlo de una forma más clara o mejor, las canciones pues son mensajes con música, sean negativa, sean negativo el mensaje o sea positivo, las canciones, y me refiero a las canciones en el sentido general, ya cristianas y no cristianas, pues son mensajes, son mensajes negativos o positivos. En este caso son mensajes eh, cristocéntricos, mensajes espirituales que nos ayudan. Porque cuando escuchamos una canción que nos fortalece y, y nos llena de, de unción y sentimos la presencia de Dios, quiere decir que esa canción está cumpliendo su, eh, su objetivo, ¿verdad? Amén. Claro, claro, claro. está cumpliendo su objetivo. Porque para eso Dios nos daba el llamado, ¿no? Entre nosotros Exacto. corre el, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos utiliza de diferente manera. Y de esa manera Dios nos utiliza, ¿no? A darle la inspiración para poder escribir y hacer algo, ¿no? Así es. De esa manera vienen las inspiraciones. Bueno, eh, Domingo, queremos saber, sabemos que te están lanzando como solistas, eh, ¿no? Y acá, es. Lo, lo importante que la gente quiero que todo el mundo ve entienda. Así tenga dos músicas, tengas una música o tres músicas, no se debe sentir menos. ¿Entiendes? No se debe sentir menos, sino al contrario, siéntase privilegiado y afortunado y bendecido, ¿no? Que Dios te haga ese talento. ¿Amén? Amén, Dios amén. Ese, Dios nos haga este talento. Porque yo me acuerdo que cuando iniciamos la radio yo comenzaba, teníamos más que cinco seguidores, diez seguidores, cuando iniciamos, y yo dije, bueno, Dios sabe hasta dónde, a qué nivel nos va a llevar Dios, ¿no? Comenzamos con 10, después con 20, 30, comenzaba a subir día, a día, a día, y yo me emocionaba, y yo le decía, sí, tú por acá me quieres usar, Señor, por ese medio de comunicación me vas a usar, de ser para bendición, para otro, y transmitir, ¿no?, lo que tú me has dado, ¿No? Que se trata que una radio es un medio de comunicación donde da el espacio a todos los ministros, ¿no? seas nuevo o sea antiguo, sea cualquier llamado que tengan, ¿no? Para eso somos nosotros de darle ese espacio de medio. Dale a conocer Exacto. qué es lo que Dios hizo por cada uno de ustedes. ¿Ven? ¿No? Y de eso se trata. ¿No, Domingo? Bueno, Domingo, acá tengo preguntas, pero como a mí dice que tiene dos, dos producciones, vamos a hablar, dejamos de lado ese cuadernillo de preguntas y vamos a hablar algo de tu testimonio. Cuéntanos, ¿a los cuántos años conociste de Dios, mi hermano? Bueno, te cuento que yo he sido eh, doctrinado desde muy pequeño. Eh, iniciando desde mis inicios, desde, ¿qué te cuento? Seis, siete años, pues tenía una tía que tenía una capillita y ahí enseñaba a todos los niños del barrio la palabra del Señor. Amén. Entonces, desde ese inicio, pues, me fueron eh, inculcando lo que es eh, tener temor del Señor, desde, ese, desde esos inicios. Y, pues, luego que uno se hace jovencito y crece... Pues me encontré también con un grupo de hermanos de, de una iglesia. Bueno, se le cortó la llamada a Domingo Sireno. Vamos a volver a invitarlo porque algo pasó. Creo que pasó su batería, creo. Pero él va a regresar ahorita con esa transmisión. Acá estaba. Vamos a invitarlo de nuevo a Domingo Chileno. ¿Quién está por ahí? Dice Félix Barragán. Saludos, Félix Barragán. Vamos a invitar a Domingo Chileno. ¿Qué pasó con Félix? Con Domingo Chileno. Vamos a volver a invitarlo a Domingo. Que se conecten. Ahí está. Ya regresó Domingo. Vamos a esperar que se conecte porque hay un montón de cosas que practicar. ¿Qué pasó, mi hermano? hermano. Cosas de la tecnología, varón, cosas <risas> de la tecnología. Pues. Recibí una llamada inesperada. Lo siento mucho, me disculpo. No te preocupes, mi hermano. Yo sé que Dios está abriendo puertas, está abriendo fronteras a través de esta Todo el mundo está sabiendo aquí en domingo chileno, a nivel nacional e internacional, todas las personas que nos siguen en diferentes países. Así mi hermano, estamos haciendo una pregunta, ¿a los cuántos años conociste de Dios? Hermano? Bueno, yo te puedo decir que desde niño, desde niño, conocí del Señor, luego eh, que, que crecí un poco más, ya era jovencito, pues me encontré con unos hermanos que hicieron, hicieron una célula para evangelizar a todos los jovencitos de mi barrio y entonces yo me uní nuevamente a esa célula a estudiar la palabra de Dios. Ya luego, en el, en el 98, en el 98, no, no saquen cuenta, eh, tranquilo, dejen eso así, en el año 1998, y ya, déjenlo ahí, <ríe> pues entonces yo decido eh, adherirme, decido entregar mi vida por completo al Señor, y ahí iniciamos desde ese entonces, pues estamos en la batalla, hermanos, estamos acá, y eh, ya sin, sin, sin, sin pausa sirviéndole al Señor por completo y desde ese entonces pues el Señor de una vez nos metió en ese asunto de la música comenzamos a estudiar un poquito de piano para ayudar a los hermanos de la iglesia que no había eh, en la congregación donde empecé pues no había piano no había quien iniciara, eh, no había músico para, para hacerte más explícito no había músico de piano. Y ahí comencé a estudiar un poquito de piano. No soy pianista, pero hago algunas cositas ahí. Porque sería muy irresponsable decir que soy pianista. Pero bueno. Y entonces comenzamos con, con el canto. Y yo veía que el Señor pues, me usaba con el canto. Y yo, bueno, vamos a dedicarnos a esto de manera responsable. Vamos a dedicarle tiempo a esto. Y de ahí en adelante, pues... Inicio con el... en la agrupación donde estaba, que pertenecía a la agrupación Blessing, eh, en la cual hicimos una producción y, e hicimos un lanzamiento. Pues ahí comenzó mi evangelización en el estudio de grabación, a conocer todo lo que es eh, ese ambiente de poder estar en un estudio de grabación y grabar y todo eso. que Me imagino que tú sabes el ajetreo el trabajo que es todo eso, porque eh, los hermanos escuchan una canción terminada, bien bonita, pero no saben la lucha que, se, que, uno, que uno coge en un estudio de grabación para que esto salga así de bonito. Y nada, pues, me vi en la necesidad de salir del grupo, eh, pero el grupo todavía existe, con lo, con pertenece a dos hermanos, y ya luego me... Me, pues me veo en, en la oportunidad de participar en este festival eh, internacional que se llamaba Praise the Lord, eh, Festival Internacional. Y allí pues logramos ser de los finalistas. Y ahí aprendimos muchísimas cosas. El Señor nos permitió aprender muchas cosas ahí, porque fue un... un pues, se hizo a nivel nacional aquí en República Dominicana pero el ministerio pertenecía a Estados Unidos. Y por eso fue un, eh, un concierto ya final internacional. Mi, mi hermano, mi hermano ve, vemos que en tu foto hay un logo atrás que dice Siempre joven con Daniel Martínez. Ah, interesante, Cuéntanos, ¿verdad? Interesante. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces en Siempre joven con Daniel Martínez? Bueno, yo soy copresentador junto con mi hermano Daniel Martínez, iniciamos junto el proyecto de Siempre Joven. Yo como presentador, él es el director ejecutivo de todo lo que tiene que ver con Siempre Joven. Y allí, pues, yo, yo tengo el segmento, ahora tengo el segmento de Conoce tu País. Y ahí yo les muestro... ...videos de nuestra República Dominicana... ...lugares hermosos... ...lugares eh, ya sean eh, del campo... ...como de las playas, de las ciudades... ...y ahí estamos con, con este proyecto... ...sucede así por el tema de la pandemia... ...usted sabe... ...el tema de la pandemia vino a cambiar todo... ...a, a, muchas, a muchas gentes... ...y en, en el tema de nosotros... Pues yo estaba, tuve que transmitir eh, desde mi casa eh, el programa y por eso, pues no aparecía en, la, en el estudio, en el estudio de, de televisión ya directamente. Amén, hermano, qué tremendo, ¿no? Cuéntanos un poco del programa Siempre Joven con Daniel Martínez. Son los sábados, ¿a qué hora y a qué hora? Para que todo el mundo sepa y se conecte a través ¿no? de la cuenta de Facebook de Siempre joven con Daniel Martínez. También nosotros somos parte del equipo de Daniel, de Daniel Martínez. ¿no? Exacto. Estamos haciendo un equipo, una alianza con Daniel. Es gran bendición, ¿no? Que nos da a nosotros y a varios medios, ¿no? Pues bien, Para... el, el programa Siempre joven eh, se transmite todos los sábados de 12 a 2 de la tarde, eh, todas las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, pueden ir a Facebook, primero vaya a Facebook, luego busque Siempre Joven con Daniel Martínez, y únase a esa página, y ya le va a llegar el link todos los sábados, y ustedes va, va a poder abrir el link, y disfrutar del contenido maravilloso que tenemos en el programa Siempre Joven con Daniel Martínez. Es un programa, eh, un programa eh, bien fresco, un programa informativo, un programa donde usted va a aprender y va a escuchar eh, muchas cosas interesantes. Y lo mejor es que va a escuchar la palabra de Dios, va a escuchar mensajes alentadores y va a conocer muchas cosas. Maravillosa. Amén, mi hermano Domingo. Domingo, otra pregunta que se me viene por acá del Espíritu Santo, que me hace, pregúntale, pregúntale, ¿no? Me hace preguntar a todos, a todos los salmistas, a todos los cantantes, a todos los pastores y a todos, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Ah, tío, te, te lo puedo decir ahora mismo. <risa> <risa> Filipenses 4.13, mi hermano. Todo lo puedo en, lo puedo Cristo. en Cristo. Que me fortalece. ¿Qué me fortalece. Ese es mi favorito. Wow, me robaste mi, mi versículo favorito. <risa> Yo sé que ese es el versículo favorito de mucha gente. Pero no eso, eso se logra... O sea, tú tienes que personalizar ese versículo bíblico. No, mira, ese versículo... No, este es mi versículo favorito. Mi versículo favorito lo voy a decir a todos que están viendo... Mi versículo está en el Salmo 23.1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este es mi versículo poderoso que me ha acompañado toda la pandemia, toda la cuarentena, todo mi proceso. Este es mi versículo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23.1. Y hasta el día de hoy no me falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo le creo al Rey y Rey, y Señor y Señores, que es Jesús. Y si tú crees ese versículo y lo aplicas a tu vida, ¿verdad? Y tú dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces, oye, como yo digo, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Eh? ¿Qué te parece? Amén, mi hermano. Así que hay que aferrarnos siempre a un versículo, ¿no? Porque si tú le crees a ese versículo, no te va a faltar nada, eh, Jehová mi pastor y Cristo me fortalece. ¿no? Si tú te identificas y crees ese versículo, lo agarras como una promesa en lo personal, ese versículo te va a acompañar donde quiera que tú vayas. ¿no? En la buenas, en la malas, en la enfermedad, en la escasez, ese versículo va a estar contigo, compañero, donde tú que vayas. Porque yo sí. entré también, todo, todo, cristiano, en, todo cristiano, entramos en el área de la economía, en el área de la, Nada, en el área de crisis, en el área de desesperación. Cuando yo entré en el área de desesperación, yo me aferré de ese edificio. El Jehová es mi pastor nada me falta. Y a pesar que había, faltaba, yo declaraba, no, a nosotros no nos falta nada. ¿Por qué te preocupa? No? no te preocupes por nada. Y no me preocupaba yo por nada y por nada. Y después, pum, venía la bendición, venía, wow, tú, tú eres tremendo. Yo no soy tremendo, lo que pasa es que hay que creerle a Dios. ¿Sabe no, qué es lo crees. que pasa, Jorge? Escúchame sí. que te interrumpa. ¿Sabe qué es lo que pasa? Con respecto a ese versículo que, que tú tienes de lema, pues tú dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que pasa es que si a veces tenemos cosas que creemos que nos, que, que, que, que nos hacen falta, y, y entonces eso nos lleva a la ansiedad. Cuando nos faltan, cuando queremos algo que nosotros creemos que nos hace falta, pero que en realidad no nos hace falta, porque Jehová todo lo que te hace falta, te lo da. Entonces, si Él no te ha dado eso, es porque no te hace falta. ¿Me estás entendiendo, eso, verdad? Claro. Entonces, eso, ahí entramos eso. a la ansiedad. Claro, ahí entramos a la ansiedad. Algo que no no te falta, pero Dios sabe qué es lo que te falta. ¿Entiendes? A veces Exacto. nosotros nos enfocamos, entramos a la desesperación. Señorita, ayúdame, pero el Señor sabe que tú tienes. ¿Entiendes? Entonces Él te da otra cosa que te falta. Y así funciona. ¿No? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, Domingo? Certeza de lo que se espera. La en certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de la lo que no se ve. La lo que no se ve, lo que se espera, lo que no se ve. Esa es la fe. Y a veces nosotros ah, tenemos... Eso es fe. Nosotros, tenemos, nosotros a veces tenemos que ver, ¿no? Para creer. Y no es así. Nosotros tenemos que tener fe para creer. ¿Entiendes? Si tú crees, creer. vas a tener milagro. Tú vas a tener milagro. Nosotros tenemos que creer no por vista, como dicen dicho, no es por fe, no por vista. ¿Qué, qué, te, qué te transmite no por esa vista. palabra? Que es por fe y no es por vista. La Biblia, ¿Qué te transmite? La Biblia dice, la Biblia dice que, que es por fe y no por, por obras, por cosas que nosotros vemos. Es por la, por la porque esa fe. Si tú no tienes fe, no vas a creer que Dios existe. Es lo primero. Porque Dios no se ve. O sea, sí se ve, pero no de la manera que nosotros queremos verlo. Como un señor barbudo. Una... No, no, no. no, Así no es Dios. Dios está aquí dentro. Pero tú tienes que creer que Él existe. Y que Él es el que creó todo lo que está a tu alrededor. Eso es lo primero. Si tú no tienes fe entonces no, no, no vas a creer que el Señor existe claro. y, y, y es así claro, así como, como pasó con el ciego de Jericó ¿no? Que él, cuando él, como Jesús pasaba en Jerusalén el ciego de Jericó gritaba, ¿no? Jesús, hijo de David ten misericordia de mí pero él gritaba fuerte otra vez Jesús, hijo de David ten misericordia de mí cuando Jesús pasaba en Jerusalén el ciego gricó, gritaba, pero Jesús, al escucharlo, lo mandó a llamar. Y el ciego fue, se levantó, tiró su manto y se levantó. Y que le pregunta: ¿Qué quiere que haga por ti? Quiere recuperar la vista. Y Jesús le dijo: Que por tu fe tú has sido sanado. Amén. Qué tremendo, ¿no? Que todo, todo sí, los milagros sí, suceden, eh. todos los milagros suceden dependiendo de nuestra fe. Definitivamente. Eso que así, milagro, mi hermano. Tienes que tener fe. Así que continuamos. ¿Qué, qué, ¿Qué tal conversatorio, mi hermano Domingo? Esto no estaba planeado en la entrevista, pero Dios está que se manifiesta a través de esa entrevista, ¿no? A dejar este mensaje que es de la fe, ¿no? De eso se trata. ¿No? Si, un, si nosotros no tenemos fe, los milagros no suceden. Claro, si sucede. Tú haces, tú haces las cosas por tu propia fuerza. Tampoco no va a suceder. ¿Por qué? Porque no, tú no estás intercediendo, que, di, que tú estás dejando a Dios que interceda en lo que tú estás pidiendo, ¿no? en lo que tú estás necesitando. ¿No? A veces la, la, la angustia es tan fuerte, la necesidad fuerte, pero ahí está, tu, ahí está, tu, ahí está tu, tu certeza de fe. Hasta donde tú le crees a Dios, hasta dónde está tu fe. bueno domingo para no irnos más para allá porque yo quiero seguir entrando. ¡Ja, <risa> Me hice gustado por otro programa, porque en otro programa podíamos compartir la Biblia, pidemos, wow, tremendo. Pero ya Dios sabe por qué pasa la cosa, porque por acá algo quiere dejarnos. sabemos que todo lo que van a ver, esta transmisión, Dios le está hablando, ¿no? Porque estamos hablando eso de una transmisión que es de fe. no Eso es lo importante, eso es lo más importante. ¿no? Bueno, Domingo, otra pregunta que siempre le pregunto a todos los cantantes. ¿Y tú hasta dónde pretendes llegar con la música que vas a grabar? Bueno, yo pretendo llegar hasta ti. Sencillamente. <risa> Sencillamente, que tú la escuches. Es sencillo. Yo no, no tengo, ¡ah, que yo quiero llegar! No, no, nada de eso. Yo quiero llegar hasta ti. Y, y te lo digo a ti y a todo el que está escuchando esta radio. Y a todo el que está escuchando y viendo esta transmisión. Le digo lo mismo. ¿Hasta dónde yo quiero llegar? Hasta ti, hasta tu corazón. Ahí es que no, quiero llegar. Qué tremendo, qué tremenda palabra. Así que ya sabe, vamos a poder escuchar la canción de Domingo. Irene, no él es de República Dominicana. No le digo el año porque me, me va a... ¿no? no, pero para eso estamos los medios de comunicación, ¿no? Darle apoyo, respaldo a todos los ministros, ¿no? eso es lo más importante. Porque los ministros, todos los cantantes redimidos, todos los que son conocidos, llegan a través de los medios de comunicación. De Definitivamente. La radio, de las televisiones, de todo. Y nosotros somos un impulso para cada uno de ellos. ¿De que De impulsar su música. ¿A quién? A todas las naciones. ¿Cómo? A través de la radio. A través de las disfunciones que hacemos. Todo, lo, todo el trabajo que se hace. ¿no? Para eso somos los medios de comunicación. No solamente... Este año me ha tocado a mí trabajar en lo que es la difusión, ¿no? En difusión media no temporada 2021, otoño invierno, ¿no? En difundir todo lo que Dios está haciendo con diferentes ministros, ¿no? Alguno piensa, uy, ya en la radio y, y me manda bastante música diferente, hermano, suena en sus radios, género. ¿eh? Yo quisiera sonarles de todo. Me encanta, <risa> encantadísimo. Pero si tú viera la autorización de espacio que me da, me queda chico. Yo tengo un corazón grande. Yo quisiera pasar a todo el mundo la canción. ¿Entiendes? Pero hay yo una realidad. A... Pero hay realidad. Entonces, yo lo puedo sonar ahorita. Yo la sueno. Yo lo puedo sonar ahorita. Pero cuando... A veces, hermano, programa, lo escuché a escuchar las 24 horas acá en su radio. Pero acá hay un espacio. Acá hay un derecho. Exacto. Entonces... Todo piensa que no, gratis sí lo puedo hacer, te puedo hacer una difusión bonita, A1, 4K, 5K, con alta tecnología. ¡Wow! Tremendo. Este es parte de nuestro ministerio. Pero sonar la radio tiene otro, otro proceso. ¿Me entiendes? Pero sí lo van a escuchar en vivo. De vez en cuando la pasamos todo. Ahorita tengo una arca de lanzamiento, no sé por dónde voy a comenzar. Eh, voy a pedirle dirección al Espíritu Santo para comenzar. acuerdo? Lo que Dios me manda. Escucha la canción, ¿no? esa va, está así, está todo, pero también tu música, donde tú quieres que llegue, también lo vas a sonar aquí en Radio. No eh, para, no nosotros es, para nosotros es un privilegio, oye, tremendo el poder estar eh, hablando contigo. Yo no me esperaba que iba a, a, a estar hablando contigo y a estar dirigiéndome a todos sus hermanos, a toda esa gente hermosa de, del Perú. No me, no, me, no me imaginaba eso. que El año pasado no me imaginaba eso, ¿sí me entiende? Entonces, claro. el, el Señor ha venido haciendo cosas y mira dónde estamos. Claro. Es maravilloso. Para es, mí es un privilegio. Ese es el, ese es el, el poder de Dios, ¿no? Esa es el, la bendición que Dios que, que transmite, ¿no? Y por eso yo... Yo, yo esta tarde, ya que estamos en vivo a través de Radio Renovado por Cristo, yo quiero dar el pase, el privilegio, de presentar una música a mi hermano, Domingo Chile, porque este es Radio Renovado por Cristo, estamos en vivo, en directo, en tu tarde, Renovado por Cristo, porque hoy es lunes, hoy es lunes, yo quiero, yo quiero dar el pase de presentar buena música, Iniciando con una barrita, con una barrita, a ah, ese público hermoso otra barrita mamá porque vamos no a hacer una buena música vamos no a es que la gente pueda disfrutar de esa música de nuestro hermano Domingo Chireno lo, lo vi subir es la nueva música de don, nuestro hermano y lo vamos a soltar a esta hora hoy lunes y este lunes acompáñate con radio renovado por Cristo es un privilegio, gente que están escuchando esta hora. Estamos en vivo y directo con nuestro hermano Domingo Chileno presentando su nuevo tema. Lo vi subir aquí en tu radio renovado por Cristo de Lima, Perú. Y esto suena así. Lo vi subir. Yo seguro... ¿Está sonando en la radio ya? ¿Ya está sonando? En todas partes. Radio renovado por Cristo. Bueno, esperemos que esta música eh, toque su corazón, edifique, ¿no? Dios hable a través de la música, porque estamos con el cantautor, compositor de esta música, lo vi subir, que él es domingo chileno, de esa República Dominicana. Espero que Dios habla su corazón a través de esta música y edifique. Puedes escucharlo a través acá de tu radio renovado. Lo vamos a programar esta tarde, 24 horas de buena música, así que disfrute esta música y vamos a seguir, vamos, acompáñenos a través de Facebook Live, que estamos con una entrevista exclusiva, porque fue exclusiva porque Dios quiso que sea hoy. Aquí, este lunes, en tu radio renovada por ti. Y es que jamás escuchar esta música, lo vi subir. Ahora sí, mi hermano, conmigo, Chirena, vamos a presentar tu <risa> tema. ¡Qué gran tema! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡La barrita, la barrita! <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Qué domingo! ¡Qué domingo es tan emocionante estar acá en este programa! entrevistarte, y tenerte un privilegio, ¿no? De mandarnos tus música a lo ¿no? Que ya estás hablando de la radio, ¿no? Yo sé que va a ser de gran edición para todos. Que todo el mundo escucha esta música. ¡Wow! Va a llegar fronteras la música. Así que tú prepárate de lo, lo que yo va a hacer, porque cuando nosotros amamos música, hay agendas que pare. No hay agendas que pare. Prepárate todo lo que Dios va a hacer. Wow, qué música de oración. Bueno, gente, la nueva música Domingo Chileno lo vi subir, su nuevo sencillo aquí, escuchándolo en tu radio Renovado por Cristo. Ahí lo tenemos esta hora en nuestra cuenta de Facebook Live en vivo, en directo, entrevistándole haciendo una conversatoria saliendo del texto que íbamos a hablar, pero estamos edificando su vida y su alma esta tarde. Así que vamos a seguir entrevistándole a nuestro hermano Domingo Chileno. Uh. ¡Ahora sí, mi hermano! ¡Maravilloso, es maravilloso! Está. Es un privilegio poder soltar tu música a esta hora. Hoy lunes, ¿no? Lunes, vas a soltarlo. Este lunes acompáñate Tu Radio Renovado por Cristo. Bueno, hermano, ya está sonando, la gente está escuchando, está conectada, escuchando música sencilla. Sí, tu yo muy bien, sé. 800 oyentes están escuchando 800 oyentes la canción. sé que la gente va, Dios te va a hablar. A tu vida también. Bueno, también hermano, ese, ese es el motivo, ese, ese es el objetivo de que el Señor pues motive e impacte a la a los, a los corazones a través de la música, a través de la canción. Bueno, hermano, y ahí va a ir avanzando. Vamos a hablar un poquito sobre lo personal. Yo sé que te va, te va a parecer rara esa pregunta. Te va a dar risa, María. ¿Quién es el más cocinero de tu casa? ¿Eres tú o tu familia? ¿El, o más tu fan? el más cocinero. Pues mi esposa. <risa> Yo solamente hago jugos. Yo soy el encargado de los jugos. <risa> ¿De los jugos? De los jugos. Wow, ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Pero mi esposa es tremenda cocinera. Tremenda cocinera. ¿Tremenda? Sí. Wow, ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermano! Sabemos que hay un chef que es mi esposa. Bueno, tú la ayudarás, ¿no? Imagino. ¿Eh? Tú la ayudarás. ¿Oh? Imagino. La ayudarás. ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! De vez en cuando, de vez en cuando. Ok. Bueno hermano, queremos hacerte una pregunta. De todas las canciones que tú has hecho, dos canciones, has hecho tres, ¿cuál es la frase que más te identifica con la canción? Bueno, me gusta mucho eh, esa canción que está sonando, pues es tomada de un texto bíblico. Eh, no sé si le ha prestado atención a, la, a lo que dice, pero es tomada de un texto bíblico donde están los, los donde están los apóstoles donde están los discípulos verdad viendo cómo el señor está ascendiendo cuando ya se iba y ellos se quedan mirando hacia arriba y el ángel se si aparece un ángel y le dicen ¿por qué están mirando hacia arriba ese mismo jesús que ustedes ven que está subiendo a sí mismo, volverá a sí mismo, descenderá. Entonces, esa es una de las frases que más me gustan, que más me impactan de ese texto bíblico que, que la he convertido en, en esa canción que están, que están escuchando. O sea que, así mismo como Jesús se fue, así mismo volverá. Y esa es la esperanza de todos nosotros, de que Cristo viene pronto a buscarnos a nosotros. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Lo vi subir, ¿no? Lo, Lo vi subir. subir. ¡Qué <ríe> título tan tremendo! Cuando nosotros queremos ver a Dios subir, alguien de nuestra familia subir, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Justo un día estamos en el trabajo vamos con mi esposa, y vino una hermana... Que su papá había fallecido de COVID, está, que no contaba cómo se sentía, ¿no? ya que lloraba. ¿no? Imagínate que esa tristeza hemos transmitido a nosotros, ¿no? Nosotros a, a escucharla sorprendimos, esa tristeza. Pero bueno, dentro de mi corazón, le decía: no hay de tristeza en que tu padre, tu padre te ama, ¿no? ¿no? Y tu padre está en los cielos, está con tu papá, ¿no? ¿No? él le tiene en su brazo que te sienta alegre, sabe que te sacó adelante, ahora tienes tus hijos, se ha ido a un lugar donde va a tener paz, va a tener tranquilidad, eh, va a estar bien, no va a estar sufriendo por la niña que le y tú debes de orar ¿no? al Señor a que, que dé esa paz en tu corazón, porque sabemos que cuando un familiar muere nos causa una pena muy fuerte, Claro, claro. Y, a, y a, mí me, a mí me partió el corazón. Yo estaba la Yo dije: sabes qué haces con tu padre? sabes qué haces con tu madre? Es algo que sale de, de parte de tu vida. ¿no? Yo le dije: Lo que tienes que es orar y pedir al Señor que te haga soñar con tu papá para que puedas practicar lo que quiere decir el papá. Y tu papá te va a transmitir lo que te va a tener decir. Cuando eso pase, manera de, de hablar, de pensar va a ser diferente, porque ¿no? vas a escuchar a tu padre a través de tu sueño ¿no? que te va a decir, estoy bien no me más. mal, si yo me fui porque estoy sufriendo estoy incubado, reciendo oxígeno estoy un medicamento pero sabes que al todo eso no está resultando entonces el señor me no ha tenido que llevarme para estar con la suciera estoy en un lugar mejor, mira, me mi y eso es lo que le va a eso es lo que va a transmitir ese papá. Lo mismo todo cuando traes un familiar mío, me transmitió paz, mi madre. Y... y eso, pues, como me transmitió un familiar eso yo se lo transmití a mis hermanas. Mi papá. Y mi papá quedó tranquilo. Ay, por Mi papá paraba triste, pensativo. Como yo le transmití esa historia que me transmitió mi madrastra, eh, mi papá quedó tranquilo a mis hermanas es un mensaje tremendo que a través de los sueños el Espíritu Santo esa persona que ha se manifiesta a algo en paz por eso que no debemos ser felices como alguien muera porque no se ha muerto para que nosotros estemos Si Señor, de repente esa persona que ha fallecido que eh. necesita descansar ha estado sufriendo aquel ambiente infierno. Ya irse a la presencia del Señor eso no va a recibir la paz la sanidad. No, a veces uno llora ay murió mi familia yo recomendaría que no llore, no que se sientan alegres o sea, que es una persona que el corazón no ama, no se estima ¿no? hasta todos estaría con nosotros ¿no? esta decisión no nos tomamos nosotros no nos tomamos nuestro Padre si no esta decisión no toma nuestro Padre celestial ¿sí? si esa persona se fue porque el Señor tú está sufriendo en el tierra vamos a mi presencia yo te voy a dar vida eterna te voy a dar sanidad, te voy a dar paz te voy a dar tranquilidad yo no te voy a dar tristeza, sufrimiento pero no yo le recomiendo es así. Que, que no lloren que oren que si sienta alegre que tu padre está en mejor lugar que está en el Señor y es es, es es bien reconfortante claro una pérdida material duele es lógico que, que tú te pongas triste porque ya no lo vas a ver caminando por aquí no te vas a tropezar con él por allá eh, es es lógico que uno se sienta triste porque ya no lo va a ver físicamente pero lo bueno es que tenemos la esperanza tenemos la esperanza de que si esa persona, el Señor, pues, se lo llevó, ya su tiempo aquí en la tierra, pues, culminó. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo que no lo conocemos. No conocemos cuál, qué, qué tiempo vamos a durar aquí en la tierra, pero lo tenemos limitado. Cuando llega ese tiempo, pues ya es hora de... Partir a otro lugar y cuando ese familiar nosotros sabemos que está en los brazos del Señor, que está en un lugar de descanso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos cada día para nosotros entonces encontrarnos en aquel lugar eterno donde ya no va a morir otra vez, donde ya no va a partir otra vez, donde ya no, no lo vamos a ver sufrir como estaba sufriendo quizás, ¿verdad?, entonces eso debe de llenarnos a nosotros de fortaleza y decir yo quiero ver a mi padre, a mi madre, a mi tía, a mi hermano, a quien sea que haya partido con el Señor. Yo quiero ver otra vez a ese ser amado. Yo voy a fortalecer mi fe cada día para, para que cuando me llegue mi tiempo, mi momento de yo... Partir con el Señor, pues nos encontremos allá y ya no habrá más despedida. ¿Qué te parece? Eso es maravilloso. Tremendo, tremendo. Así que, Domingo Chileno, ¿en qué plataforma te podemos encontrar, hermano? ¿Dónde te podemos encontrar? De tu música, de ti, cuáles tus redes sociales, para toda la gente que está mirando esta transmisión, esta gran conversa, entrevista. Porque ha sido buena, ha sido buena esa conversación, ¿no? Y ha sido ministrada por el Espíritu Santo. Amén, ¿no? yo creo que sí. Y ha sido de gran bendición porque era fuera del contexto, ¿no? Y es algo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque hemos hablado de, de la fe, ¿no? Todo lo que hace la fe. A lo mejor hay alguien que está escuchando, que estamos diciendo que necesitaba escuchar eso. Tú soltaste el cuaderno, soltaste tus, tus apuntes, porque a lo mejor había una necesidad y el Señor estaba usando... Tu, tu espacio, ¿verdad? Estaba utilizando tu espacio que tú tienes por acá, por esta plataforma, para llegarle a esa persona que a lo mejor está recibiendo el mensaje, ¿verdad? Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero eh, el Señor sí sabe las, las cosas. Entonces, hay que dejarse direccionar por el Espíritu Santo, porque a través de eso, Él puede hacer cosas maravillosas. No es a través de lo que nosotros podemos escribir y limitar, ¿verdad? Porque a lo mejor tú tienes cinco preguntas ahí para mí y ya se te agotaron las cinco preguntas, pero, eh, pero esas preguntas pues no van a ayudar a nadie quizá ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te está dirigiendo en esta tarde. Y yo sé que hay alguien escuchando estas palabras que necesitaba escuchar. Bien, para contestar, es la para contestar tu pregunta, pues... Estamos en YouTube, tenemos, estamos iniciando realmente con el canal de YouTube. Tenemos unos videitos ahí. Y más adelante pues seguiremos colocando contenido. Eh, tengo mi Facebook personal, no tengo página todavía. Eh, y estamos ahí en, en Instagram, realmente. Ok, mi hermano Domingo Chileno. Bueno, a un mensaje que quieras darle a un a un cantante o ministro de la música cristiana que está iniciando bueno eh, que está iniciando pues me, el, el, me lo daría yo mismo porque <risa> bueno no, normal, mira o sea, queremos saber tu mensaje o sea, eso no tiene mira, que ver. Eh, sí. realmente el mensaje sería que si el Señor te llamó si tú sientes el llamado de Dios para dedicarte a esto tan hermoso que es la música, el canto, pues prepárate. Lo primero que te, que te diría es prepárate. Eh, ¿cómo, que, ¿Cómo que te prepares? Sí, si no has ido a una escuela a aprender a cantar a, para hacerlo bien, pues vete y estudia, estudia, prepárate. No te voy a decir, ponte a, a, a, a grabar música, ponte a, a... No, no, no, no, prepárate. Ya tienes el llamado, excelente. Tienes el talento, muy bien. Ahora prepárate. Eso es, ese es el mensaje que yo le daría. Porque por la preparación, pues viene todo lo otro, se va a dar bien. Amén, mi hermano Domingo. Domingo, sabemos que estamos en un medio de comunicación renovado por Cristo. Sabemos que todo el mundo, los señores que nos siguen, nos ven, nos escuchan. Amén. Eh, Qué mensaje de esperanza nos dejas esta tarde en Perú y en República Dominicana. Sabemos que estamos atravesando un pandemia. Qué mensaje de esperanza das a esas personas que, que quizás están en el hospital esperando su familia una buena o están esperando a salir de los hospitales, quizás están en revisión Facebook y puedan ver esa transmisión. ¿Qué mensaje le daría a esas personas? Mira hay tantas necesidades que uno pudiera eh, decir pues para cada una de esas necesidades es un mensaje diferente porque hay gente que está necesitado de dinero hay gente que está necesitado de salud hay gente que está necesitado de muchas cosas hermano jorge pero hay un mensaje que para mí llena todo todas esas necesidades y el mensaje es el siguiente Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, arrepiéntete, busca del Señor, entrega tu vida a Dios. Ese es el mensaje que quiero dejarle. Cristo viene pronto y ese es, ese es el mensaje que nos llena, hermanos. A ti que aún no has recibido al Señor, nosotros que estamos luchando, porque no creas que somos perfectos, no, no somos perfectos, estamos luchando a diario. Estamos luchando a diario. Amén. Y nos a, y yo me agarro de esa de ese mensaje. Cristo viene pronto. Y eso me ayuda cada día a yo fortalecer mi fe. Ese es el mensaje que yo le, le dejaría a cualquier necesitado. Cristo viene pronto. Es real. Jesús es, es real. Y viene pronto a buscarlo. prepara Ven, hermano Domingo. Bueno, tenemos un anuncio, ¿no? Eh, que eso fue de gran bendición, ¿no? Que somos parte medio oficial de Chile Adorno. Es un concierto online más grande del país de Chile, eh, donde me he sumado, ¿no? Hace poco más han invitado que sea parte de Chile Adorno. Donde va a haber grandes sandistas, grandes cantantes y va a ser de gran bendición para todos también está participando siempre con de Martínez Televisión del Este de Cristo vive TV y muchos más ¿no? así es, así será maravilloso será maravilloso va a ser ese 29 de mayo a las 10 de la noche hora Chile así que les esperamos a todos que se conecte a Chile, adora porque no se trata que en un país sino en todas las naciones necesitamos orar ¿no? por todas las cosas que están pasando. Así que, do, mi hermano Domingo chileno que, que Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te guarde en todas áreas Amén, mi hermano. que tú encamines. Así es un privilegio que Dios guarde a tu familia, a tus hijos, a tu ministerio y a lo que tú estás haciendo. Amén. Porque Dios te va a llevar en gloria, en gloria, y en victoria, en victoria. Porque así dice su palabra, Amén. porque al que lo sigue, Dios le da bendiciones grandes. Dios le va a llevar grandes bendiciones, pero uno tiene que perseverar hasta el final. Y será salvo, dice la palabra, ¿no? Yo, yo, yo siento que tú eres una persona perseveradora, es una persona paciente, que le teme al Señor, que le cree mucho, ¿no? Y quiere muy cuidado de tu familia, ¿no? Dios te va a premiar, ¿ustedes te imaginas por dónde? Que te va a dar un premio grande. ¿Sabes que cada uno de nosotros nos premia? Pero Así para premiar, Dios quiere que nosotros le sirvemos, ¿no? Le sirve, ¿no? Que, que, que le siga en las buenas y en las malas. Porque Dios quiere ver a sus verdaderos discípulos. Nosotros no somos discípulos. Un verdadero discípulo tenga buenas en las malas. No solamente tenga en las buenas y en las malas. No, ya no. Dios verdadero ah, ¿sí, no? discípulo Tiene que estar en las buenas y en las malas Porque Dios ahí ve tu fe Si tú estás con él Así que Dios te bendiga mi hermano Qué tremendo Amén. mensaje te mando Dice que el Espíritu Santo esta tarde Está usando Date una palabra de bendición De salvación, de prosperidad Y sal para tu familia Dice que Dios te va a proteger Te va a guardar, libremente Toda enfermedad y consecuencias Amén Amén, hermano. Un gusto, mi hermano, Dios se diga. Ha, ha sido un placer para Ha sido un, mí. un, un privilegio poder empezar tarde. Hermano. Sabemos que no se podía por otro y medio, pero Dios nos mató a este medio. No <risa> queríamos pautarme. Yo dije, no, señor, voy a intentar por acá. Dije, no, me va por vencido y por acá salimos. Así que esa es la tecnología. Dios nos prueba nuestra fe, nuestro temperamento, nuestras circunstancias. A ver qué hacemos. Mira, queríamos salir por este, por este medio. No, vamos a salir por acá. Si no, nos hago un videollamado por WhatsApp y saco el sí, De alguna sea. forma íbamos a salir hoy. Sí, o sí. Es que, mi hermano, es un privilegio. Mira, yo siento que nos conocemos de tiempo. ¿Entiendes? Parece que nos conocemos de tiempo. Es una confianza tremenda, pero eso es del Espíritu Santo. Eso lo hace ¿Qué? Dios, eso lo hace Dios. Porque eso, eso lo hace Dios, ¿por qué? Porque somos hermanos en Cristo, servimos, seguimos al mismo Dios, le creemos al mismo Dios. Entonces esto no hunde. ¿Qué hace? Y, y, hablamos en el tiempo. mismo lenguaje, que es lo importante. Claro, sí, sí. Y, y no me refiero al español, no me refiero al español, me refiero al lenguaje de la fe. <risa> claro, mi hermano. Así que un gusto, mi hermano, Dios te bendiga y los esperamos el día sábado además siempre ¿Y así? así es así que nos vemos mi hermano Dios te bendiga amén